Hay un, un predio, como tú lo ves acá atrás del, del gasómetro, que acá tenés un expediente de la intendenta, en el cual dice que ese gasómetro, el predio ese va a ser destinado solo para viviendas de uso social. Y si te sigo mostrando, eh, termina el artículo con la, con la firma de la intendenta Ana Olivera. Digo, pero andan circulando serias versiones y, y todos sabemos que cuando te dice uno no, pero cuando te dicen cinco, hay mucha parte, ¿verdad? Que ahí van a venir... ...dos tremendas torres... ...o sea... ...nos están mintiendo por, por donde nos miren... ...y queremos saber... ...qué va a pasar con ese periodo... ...por qué no nos dan a nosotros... ...digo, porque... ...como te dijo el compañero Brian... ...hay una diferencia abismal... ...en dinero... ...entre el realojo... ...y edificar para que nosotros nos vayamos a vivir... ...es un montón de millones de dólares que se pierden... ...o se pierden o después se ganan... ...digo, a nosotros en el 2011... ...nos mandaron una empresa... ...la agencia de vivienda nos mandó una empresa... ...a sacar después si podés bichar todo lo que serían los tapajuntas, diciendo que iban a arreglar el edificio. Entonces sacaron los tapajuntas, que son los que unen los paneles, no solo sacaron los tapajuntas, sino que se le fue algún martillazo de más, abriendo grietas y todo, y bueno, nosotros saltamos una pata, ...bueno, nos van a arreglar el edificio, por suerte empezamos, pero resulta que desarmaron todo, inclusive se le cayeron un pedazo de bloques y rompieron unos puentes, y cuando esperamos el arreglo la empresa había desaparecido. Era una empresa fantasma, pero contratada por la agencia de vivienda. Y esta casualidad, este casualidad que la otra vuelta teníamos una reunión, estábamos de mañana y vimos unos señores tomando medidas acá y con unos vecinos vinimos a pararlo y venían de la ANB a vallar. Nos quieren vallar el edificio como si fuéramos presos. Pero qué casualidad que uno de los muchachos que iba a vallar era el que había venido a derrumbar. Nos queríamos morir. O sea, no lo permitimos el vallado porque estamos recontra que acá no se va a lastimar a nadie, que no se va a caer nadie. Pues si se tuviera por caer el edificio nos vamos. Como se escuchaba una campana sola, pues yo creo que los señores de la agencia de la vivienda se pensaron que se iban a encontrar con un grupo de ignorantes que íbamos a armar los bolsitos y nos íbamos a ir. No pensaron que les fuéramos a poner la resistencia. Y no resistencia a fuerza, ni de, ni de maltratar a la gente, resistencia inteligente. Ir a golpear las puertas que tenemos que golpear, pelear con las herramientas que tenemos que golpear. Y todo legal. Todo legal. Y acá tenés. Logramos conseguir papeles firmados por ellos mismos. Yo tengo 52 años y nací acá y me quiero morir acá, nacieron mis hijos. ¿Cuánto hace que vivís acá? Y desde el 70, desde los 9 años. Pasé mi vida acá. Y la quiero terminar acá, y si no la quiero terminar acá porque no sé por qué la quiero terminar ahí. Yo quiero terminar mi vida en este barrio. Digo, porque acá está mi vida. A mí me saca de este barrio y no sé, ¿entendés? Porque esto es un problema político, esto sin duda. Acá hay otra cosa atrás de esto. No sabemos lo que es. Mónica Zavier, qué, le ¿qué les dijo? Estaba muy preocupada por el aire acondicionado, pobre ella. Es una mujer que se ve que tenía sí, mucho calor. Sí, por supuesto. Ah. Pero les reventamos la puerta porque cuando nos vieron aparecer ellos tan solidarios, nos cerraron la puerta en la cara. Mirá que yo soy militante del Frente de toda mi vida. Ellos hacen gárgaras con la solidaridad y el ser humano. Ya, ¿Fueron a la sede del Frente? Fuimos a la sede del Frente Amplio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién nos sí. recibió? Sí. Nadie, nadie, no. nadie, nadie un, dos caras de locos que habían ahí, que después nos hicieron entrar hola. y pedimos la, hola la hola entrevista con Mónica Xavier. Cuando sí. ella la pudo dar, fuimos, fuimos cuatro vecinos y realmente nos escuchó para terminar diciéndoles, diciéndonos mejor dicho, que ellos realmente confiaban profundamente en la compañera Cristina Finn. ...porque digo, es una corporación... ...digo, el Frente actúa como corporación... ...y nada se hace a la Bartola... ...todo se hace cuando ya está todo el pescado vendido... ...lo largan a la calle y nosotros como tarados... ...fuimos a la reunión de la agencia... ...pero digo, un jueves... ...salí de trabajar, llegué acá y me encontré... ...con los asistentes sociales... ...que estaban repartiendo... ...las invitaciones para presentarnos al lunes siguiente a una reunión puramente informativa, no íbamos a poder hacer preguntas. Cuando llegamos, subimos todos con la mejor educación, pues somos pobres, no somos tarados, ni somos bandidos, ni nada que se le parezca, somos laburantes. Y ahí se nos dijo el ingeniero Torrado que bueno, que esto era, tenía una enfermedad terminal, que, que se caía y que la obligación de ellos era preservar la vida humana. Pero digo, todo lo que decía él, en una primera instancia, bueno, el edificio se podía arreglar. A la mitad del, del, del informe era muy caro. Entonces la solución era, debido al deterioro, tirarlo. Pero digo, hay gente muy mayor que pudo no haber entendido, pero digo, los que tenemos un poquito todavía de neuronas, o sea, si vos al principio me decís que lo pueden arreglar, bueno, hermano, arreglalo. Que agarren esto, que lo arreglen, que esto es la vida nuestra. La Intendencia nos donó el terreno para que el arquitecto Pérez Noble hiciera el edificio. Cuando le pedimos la, el papel de la donación, no, no existe, no existe, no existe. El lunes en la agencia nos dijeron que era un fideicomiso, pero no. ¿Cuántas familias hay acá? 96, somos 96. 400 más o menos. ¿Hay algo que se haya dicho en los medios que, que no sea cierto? ¿Que se haya dicho que no que Sí, por verdad? supuesto, todo lo que se dijo en los medios es mentira. ¿Cómo que? Eh, que no teníamos water, que acá había mucha gente, que habían bocas de pasta base, que había inducción en las paredes, Ocupa. que. Que habían ocupas. ¿A ocupas? dónde? No, no, los que hay que no son del edificio desde sus comienzos son los que vendió la agencia. La agencia está poniendo gente acá, inclusive en su momento pusieron gente del RABE. Las opciones son variadas, porque al principio nos dijeron que íbamos a vivir eh, en el barrio sur, eh, Ciudad Vieja, Palermo, todos más o menos dentro de la zona. Y que iba a contemplar también que si tenías hijos, que dónde trabajabas. Bueno, todo divino. Al momento de llegar a la reunión, todo eso cambió. Y la lista es infinita, tenés Café 7, que es en Ituzangó, tenés Café 6, que es en Sarrito, tenés en Aires Puros. Nada que ver a lo que nos prometieron de entrada y que iban a ver las soluciones de cada persona. No, tampoco. Yo, mi nena, tiene problemas de motricidad, va a un instituto acá cerca. Me hicieron detallar todo y donde trabajaba, que yo trabajo por acá a tres cuadras también, todo detallado, todo divino y después nos entregaron esta lista. Que muchas de las casas que fuimos a ver están tapiadas. Aparte, lo otro, tenés toda una lista delante. O sea, yo vengo hasta en el lugar 64. Dentro de todo soy una privilegiada porque estoy en el lugar 64. Pero cuando yo vaya a elegir, ponerle que me gustó el cerrito, me pueden decir, no, ese no está, andate a Malvin Norte porque es el que tenemos. A su vez, en este año, porque fue a principios de este año, que pasó la intendenta Ana Olivera y nos dijo a muchos vecinos que iban a arreglar el edificio, porque muchos vecinos le salieron a hablar por el tema de la fachada y ella dijo que nos iba a arreglar, que nos quedáramos tranquilos que esto se arreglaba. Vino con los concejales también. A, a ver el barrio, qué había, qué no había, cómo estaba. Pero resulta que nos mintieron. que si a principios de año ella nos dice eso, mucha gente gastó plata. Hay un señor en la punta que sacó un préstamo de la intendencia. Ellos se lo dieron para arreglar todo el apartamento, por dentro y por fuera. Aproximadamente se gastó 120 mil pesos. Y ahora se tiene que ir. Y el préstamo lo tiene que seguir pagando. El arreglo de la azotea. El arreglo del, de, del tanque de agua, todo eso salió de los gastos comunes. Nadie vino y nos regaló la plata, no. Juntamos los vecinos y con la, con la ayuda de todos los vecinos se arregló. Estamos arreglando escaleras, arreglando barandas, todo. Y vinieron y nos dijeron, no arreglen más porque lo vamos a tirar. La Agencia Nacional de Vivienda nunca puso un peso. Nunca puso un peso a la gente. No. Nos prometió arreglarlo, ellos se hacían cargo del 50% y nosotros el resto. No cumplió, nos destrozaron la azotea cuando pusieron los andamios para tirar las tapas juntas y así lo dejaron todo roto, como la Intendencia intimó a la agencia a que arreglara eso, vinieron de nuevo, sacaron todas las chapas y nosotros tuvimos que rasquetear, impermeabilizar y pintar. Nosotros, fue plata de los vecinos. Y lo mismo que teníamos todo rajado el tanque de agua y nosotros, con la plata de los vecinos, arreglamos todo. Cuando fuimos a la agencia de nuevo, la Comisión Nueva, a pedir si nos ayudaban porque queríamos enrejar todo el perímetro para que no se nos metieran, porque se nos meten a dormir abajo y todo, y después nos echan a la culpa a nosotros, ahí fue que dijeron, no hagan más nada porque estamos viendo porque el edificio se cae. Y después nos mandaron a decir por la comisión administradora que iba a haber una reunión y que no podíamos hablar, no podíamos preguntar, no podíamos discutir, no podíamos nada. Éramos meramente oyentes. Ellos nos iban a comunicar y nosotros teníamos que asentar que lo que ellos decían era así y no había vuelta atrás. Eso fue lo que nos mandaron a decir. Entonces, pero no fue lo que pasó, porque todos tenemos familia y todos estamos luchando. Sí, sí. Y como yo te digo, yo tengo una nena de 5 años, hay un nene que tiene problemas, que tiene 33 años y vive acá desde que nació, que dijo que el día que lo vayan a tirar el edificio abajo lo tiran con él adentro. ¿Cómo haces con un niño así? Uno se arregla y él, pero no contemplan eso, te toman el pelo y después te pasan por la mano, por los hombros, así.